Esta instalación de investigación agrícola en Egipto es vital para la producción mundial de alimentos. Estados Unidos quiere controlarla. No podemos permitirlo. Hemos enviado una fuerza de infantería naval a la instalación. Evitad que los estadounidenses la controlen. La batalla depende de vosotros. enemigos han capturado el sector alfa. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. El objetivo ECO 2 ya está asegurado. Avanzamos para atacar ECO 1. Activos asegurados. Tenemos el control del sector Charlie. Fuerzas estadounidenses detectadas. Estad alerta y tened cuidado. Estaremos observando. Nuestras tropas atacan Delta 1. Hemos asegurado un objetivo. Nos faltan pocos sectores. Controlamos la mayoría. Han capturado todo el sector Charlie. ¡Oh! ¡El ¡Aliado ha batido! ¡Necesito un médico! Si no les detenemos, las ¡Nos fuerzas disparan! estadounidenses tomarán. ¿no? ¡Por favor! Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos. 三快 ¡No me intentéis ayudar! ¡Avancen a mi marcador! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Надо! Nuestras tropas han perdido un objetivo. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estamos perdiendo recursos! Pero de momento no tenemos problemas. Han asegurado el sector, ECO. ¿eh? Están asediando Delta 1. ¡Gracias Charlie 1 Tengan cuidado cerca del marcador A 250 grados 250 A unos 60 metros de mi posición No! Приходите! Voy a recargar. ¡Gracias! cargar Sector, Alfa. Están atacando uno de nuestros objetivos. Si necesitas más, pídemela. Ya no tenemos el control de ECO-1. Los enemigos han asegurado un objetivo. Si no, les detenemos. Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. ¡No, no, no, no! Controlamos el sector Bravo. ¡Cuidado! Vamos a atacar en ¿eh? 1 No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Están atacando uno de nuestros objetivos. recursos. Usadlos con cabeza. El sector alfa está ahora en manos del enemigo. Granada granado de detonación aérea disparada. ¡Ay! Cediando un objetivo. Abandonad todos los sectores. Que los estadounidenses se queden lo que resta. Dime dónde, colega.